Y entendiendo, don Juan, que este era muy buen ejemplo... vez un rey que tuvo por nombre al Alháquem. Acaeció que estando un día que tañían ante él un instrumento que gustaba mucho de los moros y que tenía por nombre Rabá le pareció que no hacía tan buen sonido como era menester. Y entonces... Oh, don Cuervo, hace mucho tiempo que oí pa hablar de vos y de vuestra nobleza y de vuestra... Yo busqué, no fue mi suerte, que hasta ahora no pudiese hablar con vos. Y entendiendo, don Juan, que este era muy buen ejemplo, hizo escribir en este libro y hizo estos versos.